Hola, ¿qué tal? Saludo cordial y bienvenidos a la información más importante de las últimas horas, aquí en Noticias Internacionales Mundo y Noticias Noticias de Última Hora. Comenzamos con la mejor información internacional. El ministro de Exteriores de Rusia anunció la importancia de la toma de Bakhmut por parte de las fuerzas rusas. Les tenemos todos los detalles en breve. La liberación de Artyomovs continúa. Esta ciudad es un importante centro de defensa para las tropas ucranianas en el Donbass. Tomarla bajo control permitirá una ofensiva más profunda en la defensa de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Hasta el momento se sabe que las tropas rusas y los grupos de asalto Wagner controlan el 50% según las autoridades prorrusas en el Donetsk. Ha llegado el deshielo primaveral. De hecho, el equipamiento militar se mueve con gran dificultad por caminos rurales. Eso en el contexto de que las carreteras regulares de asfalto están dañadas y controladas por nuestra artillería. Nuevo informe del Ministerio de la Defensa, de Rusia. Obuses rusos, Jiang arrasan posiciones enemigas. Bakhmut, en un caldero total. La orden de Zelensky es resistir hasta el final. Wanmerk, anuncia posible contraofensiva ucraniana en las próximas horas. king Gan, ministro de Relaciones Exteriores de China, ha dicho en las últimas horas que las relaciones entre China y Rusia darán un equilibrio estratégico garantizado. Asimismo, habló de la importancia de darle fin al conflicto entre rusos y ucranianos. Vehículo de de tanques Bradley y otros se han visto cerca de Badmuth, según lo está anunciando Avia.pro. Cambio de postura: Lukashenko admite daño en el avión de reconocimiento ruso Awak 50 en el aeródromo de Mashulishi por sabotadores ucranianos. Lo admite una semana después. Ucrania suma 17.000 soldados en la frontera con Bielorrusia Minsk prepara una posible respuesta a una agresión por parte de sus líneas enemigas y en un comunicado refuta este aumento de tropas en la frontera. Japón fracasa en el lanzamiento de su nuevo cohete espacial H3. Bienvenidos a la información, aquí está el contexto de las noticias para hoy. Seguimos con los acontecimientos más importantes del día. Las Fuerzas Armadas de U Desplegaron 120 unidades de equipo militar en la región de Izium. Según Avia.pro, las fuerzas en Kiev están intensificando la transferencia de equipo militar a la región de Karbiv, No muy lejos de Izium se han visto una gran formación de tanques y vehículos blindados con hasta 120 piezas de equipos militares que incluye tanques, vehículos blindados de transporte personal, camiones del ejército, tractores y otras armas. La transferencia de equipo militar puede ser para reforzar al ejército ucraniano por la ofensiva que está en curso de las fuerzas rusas en la dirección de Kharkov. Asimismo, se observa la transferencia de grandes formaciones militares, no solamente en esta parte, sino también en la región de Kupiansk. En las imágenes se pueden ver el despliegue de la defensa territorial de Ucrania una formación grande que se encuentra cerca de Isium, al mismo tiempo a juzgar por el despliegue abierto sin tener en cuenta las consecuencias porque la táctica de Rusia ahorita es ubicar a cada uno de los puntos en donde hay fuerzas de despliegue allí ignoran los posibles ataques de Rusia lo que según los editores pues sería contraproducente ya que una que con misiles y armas tácticas es suficiente para destruir la mayor parte del equipo militar y dañar el resto. El hecho de la transferencia de armas adicionales en la región de Kharkiv puede indicar la intención de las Fuerzas Armadas de Ucrania de estar organizándose una nueva ola ofensiva contra la región de Lugansk y las tropas rusas. De otro lado amigos, presten mucha atención, las cosas están en candela viva en Bakhmut o en Artemiox. Las batallas son hasta el final, pero hay imágenes que están mostrando las redes sociales y tienen que ver con los Post Badmer que avanzan fuertemente por el control de Bakhmut, aunque no todavía está totalmente en control de Rusia. Ucrania sigue resistiendo la remitida rusa. Recientemente ha mostrado esta imagen donde los Wagner izan la bandera sobre un tanque ucraniano de la era soviética, pero según los Bagner el avance es seguro, pero esto es un caldero total porque se habla de que han llegado refuerzos allí a Bakhmut, pero muchas tropas se han ido retirando como pueden, con o sin instrucciones de sus superiores, son penas de quedar allí en el fuego cruzado de la artillería rusa, es un infierno total Bakhmut. pero el presidente de Ucrania ha dicho en las últimas horas que se debe resistir hasta el final en este asentamiento y ojo a este dato que ha entregado el jefe de los Wagner a los medios, de acuerdo a lo que está instruyendo el presidente de Ucrania Zelensky durante la reunión del Estado mayor pregunté directamente al general Sirski, comandante de corticia, el del grupo estratégico y a comandante en jefe, que cómo veía la ulterior operación defensiva en la dirección de Bakhmut, si retirarse o reforzar la defensa y nuestras posiciones en la ciudad. Ambos generales respondieron que no había que retirarse sino no reforzarse. El Estado Mayor apoyó unánimemente esta posición. No había otras posiciones. Le dije al comandante en jefe que encontrara las fuerzas pertinentes para ayudar a nuestros chicos en Bakhmut. Comenzamos. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dijo que sus tropas libran en estos momentos una dolorosa y difícil en la ciudad de Bakhmut y pidió al ejército ucraniano encontrar las fuerzas para defender la ciudad sitiada. Prigozhin ha dicho que la cosa está tan fea que desde Kiev pues han, han ordenado crear nuevas líneas defensivas para poder resquebrajar el cerco que viene haciendo el ejército de Rusia allí en Bakhmut. Por su parte, el jefe del grupo de mercenarios rusos, Wagner, advirtió el domingo que sus tropas allí se están quedando sin munición y podrían colapsar muy pronto si no reciben el armamento que les prometió Moscú el mes pasado. Además, el empresario Yevgeny Prigozhin aseguró que si sus efectivos se repliegan de Bakhmut, podría desmoronarse todo el frente ruso. Un cerco prácticamente indestrozable que tiene construido los grupos de asalto y el ejército ruso. Prigozhin ha llamado a sus hombres a estar en la juega, a estar alertas en todos los pasos de las fuerzas ucranianas que quieren tomar un respiro ante la SOTEN que se han visto expuestos en los últimos días allí en Bakhmut. Las AFU al parecer tienen la orden con la ayuda de los nuevos paquetes militares de ir a tratar de eliminar flancos débiles de los grupos Banner que tienen rodeado este asentamiento y el director de los Banner le ha dicho a sus hombres en las últimas horas, según había pro, a que estén listos para cualquier ofensiva en las próximas horas desde las AFU que podrían comenzar una nueva estrategia para poder ir recuperando el terreno perdido allí en Artemiox. El comandante de las Fuerzas Armadas de Ucrania en las últimas horas el general Valery Saluzny y el comandante de las Fuerzas Terrestres del país Alexander Sirkin abogaron por mantener las tropas estratégicas en la ciudad de Arteomox, conocida como Bakhmut en el Donbass, señalaron este lunes desde la oficina del presidente ucraniano y de acuerdo con el comunicado una reunión del más alto órgano del control militar del país abordó este lunes de manera particular detallada la situación en Arteomox evaluando el transcurso del operativo de la defensa de la ciudad. Zelensky preguntó a Sanus y a Sirki sobre las acciones futuras en la zona y se expresaron en favor de continuar el operativo de la defensa y el mayor fortalecimiento de las posiciones en Bakhmut, reza el texto, en favor de Ucrania. Es noticia en las últimas horas El lanzamiento fallido por parte de Japón De un nuevo cohete espacial Así se está dando a conocer al mundo Que Japón fracasó en el lanzamiento De su nuevo cohete espacial H3 El nuevo cohete espacial H3 Lanzado desde la base de Tanehashima Explotó en pleno vuelo Al fallar el encendido de la segunda fase Según la transmisión en directo De la misión en el canal de la agencia De la exploración espacial de Japón en internet Dice que se envió al cohete La orden de autodestruir por parte de un operador de HAXA explicando que no había la posibilidad de conseguir el éxito de la misión. El lanzamiento de cohete fabricado por la compañía Mitsubishi Javi Industries y que ha costado $1,500 millones de dólares se venía posponiendo desde febrero por varios problemas técnicos. En la fallida operación, Japón también perdió su satélite de espía Daishi-3 con una mayor capacidad de carga. El H-3 debería de sustituir a los h 11 a utilizados actualmente por este gobierno. Gracias. <tose> Mucha atención, las últimas horas según había punto Pro dice que se ha visto una larga columna de vehículos de combate de infantería M2 Bradley y vehículos blindados HMMW moviéndose hacia Bakhmut De otro lado, los medios en la hablan de que a esta hora casi la mitad de Bakhmut estaría en control de las fuerzas rusas y los grupos de asalto destacando las autoridades prorrusas en el Donetsk Ha llegado el deshielo primaveral, de hecho el equipamiento militar se mueve con gran dificultad por caminos rurales. Eso en el contexto de que las carreteras regulares de asfalto están dañadas y controladas por nuestra artillería. Según las informaciones, se dice que las tropas rusas tienen el cerco militar operativo, donde hay más de 10.000 militares ucranianos resistiendo. Un factor que ralentiza la llegada de los equipos occidentales a la zona es el factor climático y el estado de las vías para las únicas formas que tienen de acceso a Ucrania para el envío de los equipos occidentales a la zona de Arteomos. El mismo ministro de Relaciones Exteriores de Rusia o el mismo ministro de la Defensa, Sergei Choigu, ha dicho en las últimas horas que la toma de Bakhmut permitiría avanzar a la defensa ucrania sobre este asentamiento y dejó una cifra sobre las pérdidas de las AFU en febrero que sobrepasarían los 11.000 militares caídos en el campo de batalla.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 Cambio de postura en las últimas horas, Lukashenko denunció sabotaje contra un avión ruso en Bielorrusia. Según Sputnik, un sabotaje contra un avión ruso A-50 se produjo en el aeródromo bielorruso de Machulichi, informó el presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko. Citamos las palabras de comunicado. El primero reveló detalles del intento de atentado terrorista en Machulichi. El presidente informó de la detención en Bielorrusia de un el de los servicios especiales ucranianos y cómplices implicados en una tentativa de sabotaje contra el avión A-50 en el aeródromo Machulishi, publicó el canal Pulperbogo, cercano al líder líder bielorruso Lukashenko, citado por la por la agencia Belta especificó que el ciudadano es un ciudadano ruso que también tiene pasaporte de Ucrania, que fue reclutado por el Servicio Especial de Ucrania en 2014 y estaría relacionado con la esfera de la tecnología de la información. Tras el intento de el de acuerdo con el presidente bielorruso, los agentes de seguridad del país organizaron una operación para prevenir que el terrorista salga a Rusia. Para el día de hoy fueron detenidos más de 20 cómplices que se encontraban en el territorio de Bielorrusia. Otros se escondieron fuera del país, añadió. Durante la tentativa de atentado, continuó también diciendo que se usaron pequeños drones. De esta forma, Bielorrusia ve amenazas seguridad por la militarización del franco oeste de la OTAN que también está diciendo eh, Alexander Lukashenko y ya les tengo información sobre esto los vehículos aéreos no tripulados usados de fabricación china fueron vendidos en Estados Unidos y luego llegaron a Ucrania comentó el líder bielorruso. El avión continuó, recibió varios arañazos y un agujero en el cuerpo, por lo que Minsk solicitó cambiarlo. Según el líder bielorruso, los preparativos para el atentado se iniciaron ya hace ocho o seis meses en Kiev. A su juicio, el presidente de Ucrania, Zelensky, supo que se preparaba el sabotaje, ya que en operaciones de este tipo no se realizan sin autorización del presidente. Kiev indicó que quieren involucrar a Minsk en el conflicto por orden del de norte. El avión de alerta temprana y control aerotransportable a 50 llegó a Bielorrusia en el marco de la coordinación de los grupos de las tropas regionales del Estado de la Unión, formado por Rusia y Bielorrusia, para participar en los ejercicios aéreos conjuntos que se celebraron en Bielorrusia del 16 de enero al 1 de febrero. Esto no se lo confío. Un saboteador abandonado en Bielorrusia. Este que estaba preparado. Conoce los resultados. Esto fue confiado a otros grupos que fueron cuidadosamente entrenados junto con un supuesto terrorista en el territorio de Ucrania. Afortunadamente, la aeronave no sufrió daños significativos, salvo, según dicen, rayones y un agujero en el casco, lo que no impide que la aeronave militar cumpla con sus funciones, dijo Lukashenko. Hasta el momento no se ha realizado ninguna declaración en el Kremlin y el Ministerio de la Defensa de la Federación sobre este caso. Sin embargo, se sabe, según había punto pro, se han comenzado a hacer detenciones masivas de personas que pudieran estar involucradas en este en el territorio de Bielorrusia, aunque hoy se sabe con certeza que el operador directo del dron logró salir del territorio de Bielorrusia el mismo día. Y en las últimas horas, amigos, las cosas entre Bielorrusia y Ucrania pueden pasar de castaño a oscuro, pues hay malestar y una especie de desafío por parte de Kiev al gobierno en Minsk tras el traslado de más de 17.000 mil hombres en la frontera entre Bielorrusia y Ucrania. Algo que ha refutado, por supuesto, en las últimas horas, Alexander Lukashenko. Dice el diario Avia.pro que Bielorrusia está denunciando un despliegue masivo de tropas ucranianos en frontera común y anuncia el reforzamiento de estructuras fronterizas ante esta presencia militar. Mediante un comunicado emitido el domingo, según Isman TV, el Comité Estatal de la Frontera de Bielorrusia informó la presencia de una fuerza de unos 17.000 militares ucranianos cerca de la frontera entre ambos países. Ante la militarización de Kiev en las fronteras, precisa la nota, las fuerzas bielorrusas siguen reforzando la frontera y construyen nuevas defensas, estructuras de ingeniería y una segunda línea de trincheras anticarro y colocan tetaedros de hormigón anticarro. Al respecto, el ministro del Interior bielorruso Iván Kubrakov denunció la presencia de grupos de sabotaje de reconocimiento Linz trabajando activamente en todo el territorio bielorruso. De acuerdo con el funcionario, el grupo está formado por tropas de conformación específica y militares de carrera que están listos para trabajar en Bielorrusia. Bielorrusia coloca minas y otros sistemas defensivos en la frontera con Ucrania ante el temor agitado por las autoridades a un ataque ucraniano. El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, ordenó crear una poderosa fuerza de hasta 150 voluntarios listos para responder a la más mínima agresión la agrupación de tropas ucranianas en la frontera con Bielorrusia se produce mientras que Minsk afirmó en reiteradas ocasiones su apoyo a la operación militar de Rusia en Ucrania y en ese sentido el presidente Alexander Lukashenko subrayó el 23 de febrero del año en curso que no tiene ningún plan para atacar a Ucrania pero alertó que responderá a cualquier posible agresión de Kiev y todos los demás vecinos. Si atacan a Bielorrusia las represalias serán más crueles y entonces la guerra tomará un cariz completamente distinto. Habría advertido en ese entonces Lukashenko que dijo que combatirá con los rusos en caso de una ucraniano a territorio bielorruso. Las relaciones entre Bielorrusia y Rusia son tan cercanas que han formado una alianza denominada Estado de la Unión que incluye diversas colaboraciones como ejercicios conjuntos y formación de un grupo militar conjunto. El número anunciado de tropas ucranianas cerca de las fronteras con Bielorrusia es aproximadamente un tercio de las Fuerzas Armadas de Minsk que tienen a su disposición, lo que obviamente genera serias preocupaciones, especialmente en el contexto del hecho de que ya se han registrado cerca de las fronteras de Bielorrusia anteriormente. Como también han volado puentes, se han minado los campos de unos 2 kilómetros de ancho y han desplegado varios sistemas HIMARS en la frontera con Bielorrusia. Según había punto Pro, se sabe que hasta el momento las Fuerzas Armadas de Ucrania no han expresado ninguna agresión contra el estado vecino. Sin embargo, Minsk intenta fortalecerse aún más la agrupación de sus tropas en esta dirección con la ayuda de las tropas rusas. Atención porque dos aviones de la Fuerza Aérea de Italia chocaron este martes durante un entrenamiento cerca de Roma. Según información oficial, los pilotos de ambas aeronaves perdieron estas son imágenes que están mostrando los medios internacionales del choque de estos dos aviones de la Fuerza Aérea de Italia que chocaron este martes en el entrenamiento como lo decimos cerca de Roma, de acuerdo con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, los pilotos allí fallecieron. Medios locales señalan que se trata de aparatos CIA Marchetti 208, según la información, un total de cuatro aviones participaban en el entrenamiento. Se reporta que tras el incidente, un avión cayó en un campo, mientras que el otro se estrelló contra un coche aparte de momento se desconocen las causas que provocaron el incidente. En las últimas horas, King Gan, ministro de Relaciones Exteriores, ha dicho que China y Rusia trabajando juntas, el equilibrio estratégico global estará mejor y garantizado. Las declaraciones tuvieron lugar durante una conferencia de prensa celebrada en el marco de la primera sesión de la decimocuarta Asamblea Popular Nacional en Pekín. El ministro de Asuntos Exteriores, King Gana, afirmó este martes que la cooperación entre Pekín y Moscú ayudará a promover la multipolaridad, la democracia y el equilibrio estratégico mundial. Los países importantes deben de averiguar qué tipo de relaciones quieren entre sí, construir bloques políticos exclusivos o fomentar una amistad abierta y sincera. China y Rusia han encontrado un camino de relaciones entre países importantes que se caracteriza por la confianza mutua, estratégica y la buena vecindad. Dado un buen ejemplo para un nuevo tipo de lazos y relaciones internacionales con China y Rusia, trabajando juntas, el mundo tendrá una fuerza impulsora hacia la multipolaridad y mayor democracia en relaciones internacionales. El equilibrio estratégico y la estabilidad global estarán más garantizados cuando más turbulento se vuelve el mundo, más firmemente deben de avanzar las relaciones entre China y Rusia. Según las palabras, las relaciones bilaterales entre ambos países son claves para el equilibrio y la estabilidad estratégica mundial. Asimismo, aseguró que los vínculos entre Rusia y China se fortalecen gracias al liderazgo del presidente de su país Xi Jinping y el mandatario ruso Vladimir Putin. Ha dicho... Kim los líderes de nuestros países mantienen estrechos contactos, explicó el ministro al señalar la buena comunicación de los dos estados, base fundamental de las relaciones ruso-chinas. Kim que sí y Putin harán que la cooperación entre sus países ingresen a una nueva etapa de alcance de nuevas alturas. De acuerdo con las palabras, la relación entre Pekín y Moscú se basa en los principios de no alianza contra otros países ni confrontación de que contra ellos quien reiteró los lazos entre ambas naciones que no están sujetos a ninguna interferencia o discordia sembrada por un tercero al tiempo el canciller aseguró que los vínculos no representan una amenaza para ningún país o algún país que se incline a ver las relaciones entre China y Rusia a través de lentes de alianzas de la guerra fría que no ven nada más que su propia imagen. En cuanto a la posibilidad de que ambos países prefieran no recurrir al dólar o al euro a la hora de realizar pagos en el comercio bilateral, King indicó que se debe usar cualquier moneda que sea eficiente, segura y creíble. Las monedas no deben ser cartas de triunfo para las acciones unilaterales y mucho menos un disfraz para la intimidación o la coerción, es lo que ha dicho el funcionario en las últimas horas. Mucha atención, en las últimas horas las fuerzas rusas han eliminado un radar fabricado en el norte en la operación militar en Ucrania informaron los altos mandos de acuerdo a este informe que está entregando el Ministerio de la Defensa se está informando que el, las defensas aéreas rusas destruyeron nueve vehículos aéreos no tripulados ucranianos, derribaron 15 cohetes Heimars y un huracán durante el último día según la defensa las fuerzas rusas destruyeron un sistema de misiles antiaéreos Buk M1 ucraniano un radar S-300, una estación de radar de contrabatería de fabricación norteamericana durante la operación militar especial informó el portavoz de la defensa el Teniente General Igor Conachinkov. Según el funcionario, en las últimas horas la aviación operativa táctica y del ejército, las tropas de misiles y la artillería del grupo de fuerzas rusas... Fijaron 86 unidades de artillería ucranianas en posiciones de tiro, mano de obra y equipo en 117 áreas, dijo el militar. Un avión de combate ruso derribó un avión de combate Sub-27 ucraniano y un helicóptero Mi-8, mientras que las defensas aéreas rusas derribaron un caza MiG-29 ucraniano el día pasado, informó Konachinkov. Además, las fuerzas de la defensa rusa derribaron un avión de combate MiG-29 de la Fuerza Aérea de U cerca de la ciudad de Krasnoarmeiks de la República Popular del Donetsk, agregó el general. Asimismo dijo que las fuerzas rusas atacaron unidades del ejército ucraniano en el área de Kupiansk, eliminando a más de 40 soldados ucranianos en el último día, informó el general. Los ataques eliminaron la mano de obra y el equipo del enemigo, dijo el general, y hasta 45 efectivos ucranianos, dos vehículos blindados de combate y tres camionetas fueron destruidos, también informó Konachenko. En Krasniriman, las unidades del grupo de batalla y centro de artillería infligieron daño a la mano de obra del enemigo en áreas cercanas a los asentamientos de Yampolovka en la República Popular de Donetsk y en Chornovaya Dribrova, en la República Popular de Lugansk, como resultado de las operaciones. El enemigo, según Konachenko, perdió 160 efectivos, un tanque, tres vehículos de combate de infantería, vehículos blindados de combate tres vehículos motorizados, un lanzacohete múltiple grad en esta zona en las últimas 24 horas, asimismo se informa que las fuerzas rusas eliminaron 225 tropas ucranianas en el área de Donetsk durante el último día, informó Konashenkov las fuerzas rusas destruyeron 65 tropas ucranianas en el área del sur de Donetsk Zaporizhia el día pasado informó el general, asimismo en las áreas de Donetsk y Zaporizhia la artillería del grupo de batalla golpeó Unidades del ejército ucraniano en el área cercana a los asentamientos de Uledar, Prechistovka y Novoslovka en la República Popular de Donetsk, dijo el vocero. En total, las fuerzas armadas rusas han destruido 396 aviones de combate ucraniano, 217 helicópteros, 3,345 vehículos aéreos no tripulados, 410 sistemas de misiles tierra-aire, 8,192 tanques y otros vehículos blindados de combate. 1.054 lanzacohetes múltiples, 4.284 cañones de artillería de campaña y morteros. Asimismo, se habla de 8.771 vehículos motorizados, militares especiales desde el comienzo de la operación militar en Ucrania, según el balance que entrega el representante de la cartera de la defensa, el general Igor Konachenkov. Mucha atención porque en las últimas horas medios eslavos están dándole un reconocimiento especial a los obuses rusos Yansin, que todo indica están arrasando las posiciones enemigas. Según el diario Sputnik, el empleo de los obuses autopropulsados 2S5 Yansin rusos en la operación militar especial, como ha demostrado el conflicto en Ucrania una de las capacidades más importantes que deben demostrar las unidades de artillería es un despliegue rápido y un cambio de posición igual de rápido esto es precisamente lo que se puede apreciar en uno de los videos más recientes del ministerio de la defensa ruso en ellos se muestra el despliegue de los obuses autopropulsados 2S5 Jan S de 152 milímetros en las imágenes se pueden apreciar los preparativos para lanzar fuego arrollador contra las posiciones enemigas y una rápida retirada de realizar media de 5 o 6 disparos en un minuto en esta parte parte del ataque es la más vital pues ambos bandos disponen de radares especiales que detectan los puntos de procedencia de los proyectiles de artillería, lo cual permite realizar un contraataque con mucha rapidez por lo tanto, la movilidad lo es todo en el campo de batalla mucha atención porque Hungría en las últimas horas le cantó la tabla a la ONU y también a la Unión Europea, han dicho que las sanciones no pusieron de rodilla a Rusia pero a nosotros sí nos dañaron Peter Sijarto en las últimas horas dijo que el conflicto en Ucrania debe finalizar mediante un acuerdo de cese al fuego, afirmó. El domingo pasado, el ministro de Exteriores húngaro, Peter Sijarto, en una entrevista con el medio sueco SBT, el primer objetivo es dejar de matar a la gente ahora. como dejar de matar? gente estableciendo un cese al fuego terminar la guerra y entrar en negociaciones dijo el ministro que también expresó de la esperanza de que los diálogos resulten en un acuerdo de paz sostenible, agregó que Hungría no apoyó a Ucrania con armas a diferencia de muchos otros países europeos en cuanto a las sanciones antirrusas el canciller constató que la Unión Europea ya ha impuesto 10 paquetes de restricciones pero que no han contribuido a la paz y a estabilidad, nos llevaron más cerca de la solución, no hicieron guerra menos brutal, no ¿Pusieron de rodillas a Rusia? No. ¿Nos dañaron a nosotros? Sí, explicó Peter Sihart, que señaló que Budapest sigue cooperando con Moscú en particular en el ámbito energético porque Hungría es muy dependiente de la energía rusa. Se trata de infraestructura y esto puede cambiar en cinco años, pero no en dos días si un gasoducto no es construido. En dos días destacó el funcionario que de esta manera muy contundente le dice a la Unión Europea y a Occidente que las sanciones sencillamente no le han hecho daño a la economía de Rusia, no le han hecho daño a Putin y sí le han hecho al contrario mucho daño a la economía de Hungría, son las palabras que en las últimas horas ha expresado Peter Sijarto y se las tenemos aquí en nuestro segmento informal. hasta aquí la información a ustedes muy amables y muchísimas gracias, los invitamos si son nuevos a suscribirse en, en nuestro canal a activar la campanita roja de notificaciones a dejarnos su comentario y si creen que tiene relevancia este contenido nos ayuda con la manito arriba un abrazo para todos dios los bendiga nos escuchamos en el próximo contenido